¡Hola! Recién estaba eh, editando unos videos que tengo que hacer para un proyecto que estoy creando y se me ocurrió hacer una foto y se me ocurrió grabarlo para Youtube Tipo, cómo lo hago, el proceso, cómo lo pienso, porque la verdad es como una idea Yo soy Belén Capelo. Eh, si estás viendo mis videos por primera vez me presento, soy fotógrafa y filmmaker Empecé mi canal de YouTube con el fin de mostrar mi arte, de mostrar a la gente cómo lo hago, eh, también mostrar un poco de quién soy y nada, ir como creando un canal con, con mucha interacción y buena onda, buenas vibras que motive y que pueda ayudar para quienes estén ahí arrancando y tengan un poco de miedo. Bueno, lo que les voy a mostrar hoy es cómo eh, creo mi set para hacer unas fotos. Bueno, la foto la voy a hacer en este rincón, es muy chico. La idea de lo que voy a hacer es una foto en la que yo esté pintando. Tengo algunas pinturas, eh, pero bueno, tengo muy pocas. Tengo los, eh, algunos colores, tengo verde, amarillo y rojo. Tenía azul y blanco, pero me quedé sin igual. La foto la voy a hacer con un cuadro ya terminado. Un cuadro que ya tengo en mi casa, que no está terminado. Y como verán, el espacio es muy chico. Voy a usar bastante piso. Esos cales de ahí feos después los voy a sacar en post. Dice, dejé este espacio libre es igual al otro, solo que es un poquito más grande y todo lo que estaba acá lo moví para allá. Pero bueno, ahora me quedó este espacio que es un poco más grande. Bueno, lo primero que hice fue agarrar lápiz, lapicera, el cuadro que voy a usar en la foto y me planteé la paleta de colores de la foto. Entonces pensé en hacer una paleta de colores en base al cuadro a la pared y al piso el piso es de color marrón porque es de madera la pared es amarilla y el cuadro tiene tonos rojos, celeste, eh, azul más que celeste eh, muy fuertes todos pero yo voy a usar eh, una ropa más tranqui eh, voy a poner capaz una manta capaz en el piso para cubrir si se encuentra una que sea linda voy a intentar buscar una paleta de esas de madera que se pone en la pintura para pintar, yo tengo unos pinceles ya están pintados Voy a poner una rimera que pueda manchar y un jean eh, roto que tengo. Voy a estar descalza. Ya tengo como toda la imagen me queda en mi cabeza, por eso la voy diciendo. Eh, después yo lo escribo todo para no olvidármelo. Eh, voy a atarme el pelo, pero no tipo atado, sino como media colita. Y voy a poner espejos. Voy a usar dos espejos que tengo que son finos y largos. Y voy a ver si puedo jugar con eso un poco. Eh, así que nada, bueno esa es mi idea principal De ahí capaz la voy cambiando un poco Es como un proceso igual Es un proceso creativo que se va eh, formando de a poco Y yo voy escribiendo todo Porque soy fan de escribir Las ideas que voy teniendo soy, Y soy fan de las agendas Así que bueno, nada, pero ahora tengo eso Voy a ir contándoles más Bueno, eh, cambié un poquito la idea Voy a poner diarios en el piso eh, voy a dejar parte de diarios, parte de piso de madera voy a usar esto como lo que es la paleta donde pones la pintura es una, un cartón de, un, de pizza que lo tengo viejo lo que me gusta de esto es que ya está usado me gusta que la foto sea como real y que tengas cosas que yo uso en serio como por ejemplo esto también voy a usar este frasquito que tengo de vidrio que, que también está, está usado porque lo uso en serio para poner el agua y lo voy a usar Voy a poner este cuadro, tipo así, dado vuelta, que se vea esta parte de atrás Voy a usar dos espejos como este Y bueno, voy a ver cómo acomodo los, los, lo que tengo en el espacio que tengo, porque igual el espacio que tengo es chico Voy a hacer que entre todo y que se pueda ver todo en la cámara eh, Así que nada, bueno, voy a empezar eh, así que nada, bueno, voy a empezar a armar el set, a ver cómo lo armo, cómo puedo hacer que quede bien. Bueno, así quedó Me está gustando por ahora Está así Ahí voy a estar sentada yo a ver, Voy a tener una tacita Con un café Incluso puedo poner esta Que ya la estoy tomando y tiene café de verdad Bueno, ahí acomodé todo de nuevo Pinté un poco ahí con rojo Mojé los pinceles, esto lo llené con agua este Piense me mojó un poco Puse el café ahí Bueno, me puse este outfit Este que es como un enterito Con un topcito Este es mi look Ahí yeah. Bueno, les voy a contar que Iba a hacer la foto con mi cámara Pero como tengo un lente que es, es normal O sea... Es medio cerrado el plano como sale. Y lo que yo tengo es muy poco espacio. Porque el espacio que tengo es este. Entonces, y aparte de que tengo poco espacio. El lente que tengo no, cap, no es como medio horario angular. Se me hace muy difícil. Entonces, puedo usar? voy a sacar foto, la foto con el celular. O sea, voy a ver qué onda. Voy a probar. Voy a usar el celular de mi mamá. Que estaba me, es mejor que el mío. La calidad de la foto. Entonces, voy a sacar la foto con el celular. A ver qué onda. Voy a probar. Nunca saqué una foto. O sea, una de estas fotos así con el celular. Y, y nada, vamos a probar a ver qué onda Bueno, ahí bajé un poco la cámara Estuve dando muchísimas vueltas con el set, con las fotos, sigo intentando eh, y cambié de posición en la cámara. Bueno, estuve probando mucho con el celular, pero no me gustó mucho como la calidad del celular. Y como que no me convencían las poses y el ángulo, entonces voy a volver a probar con la cámara. A ver si puedo sacar una que me cope mucho. La cámara la puse arriba de este mueble, saqué los espejos y el cuadro dado de vuelta, dejé solo esto. Y estoy haciendo tipo una foto muy desde arriba. Bueno, eh, estuve una hora intentando sacar fotos. Eh, esto es lo que quedó. Gracias muchas, muchas gracias por ver este video, eh, si no estás suscrito a mi canal o suscripta, suscríbete, me ayudas muchísimo y dale like al video si te gustó, voy a estar haciendo más videos como este y voy a estar subiendo contenido constante.